Hace un año, simpatizantes de Donald Trump marcharon hacia el Congreso de Estados Unidos denunciando fraude electoral. Este hecho dejaría seis muertos, además de imágenes alucinantes. Hasta la fecha, solo 163 personas se han declarado culpables por los disturbios, entre ellos el llamado QAnon Shaman, también conocido como el hombre de los cuernos. Hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemoró el primer aniversario del asalto al Capitolio y señaló al expresidente Trump por querer quebrantar la democracia del país. Biden señaló que por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo había perdido una elección, sino que trató de impedir la transición pacífica del poder. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que el asalto al Capitolio era una muestra de cómo sería el país si se desmantelara la democracia. Harris también mencionó, lo vivido hace un año puso en riesgo el resultado de las elecciones generales. En un estudio reciente, el New York Times reportó que Trump tiene una buena imagen ante el 55% de los militantes del Partido Republicano. Por su parte, The Guardian apunta que el 40% de los estadounidenses no cree que Biden haya ganado las elecciones democráticamente.